¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy estamos en la habitación de Plex. ¿Qué coño? ¿Qué está pasando aquí? Mm, pues chicos, hoy estamos en la habitación de Plex. Porque estamos haciendo la intro de la habitación de Plex. Encontré la puerta abierta y básicamente me he colado. Y nada, chicos, en el vídeo de hoy. Mucha gente pensaréis, ¿Qué ponen el título? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues chicos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser darle los objetos más preciados a la gente de la casa. Y sí, chicos, vamos a quitarle a todos los niños de la casa a sus objetos más preciados. A ver cómo reaccionan y venderlos. ¡Qué locura! Y nada, chicos, vale, un ratillo vamos a ver cómo reaccionan y bueno chicos vamos a bajar abajo a ver quién hay para observar qué podemos robar sé que estoy en la habitación del ex Pero quiero robar antes a rubi vale rubi tengo una portería fuera ah, y literalmente iba a jugar abajo pero se me ha quedado sin la cámara que quieres que te diga perfecto pero ahora pues mejor tienes aquí la pelota tienes ¿vale? que tienes tú un intento yo tengo otro y así sucesivamente hasta tres cada uno quien pierda pues ha perdido tío y quieres que te diga bro quien pierda se rapa <ríe> poner castigos en los comentarios para el siguiente vídeo y os lo juro que lo cumplo vale pero dónde la tengo que Bro, ven por aquí Me he dado una... ¿Ves ¿Sí? esa portería? Pues desde aquí ¿Con la mano? Es coña, es coña vale, abajo, vale. Abajo. Hay que bajar más abajo Yo si es con la mano todavía no puedo intentar ¿sí? <risa> Vale, Rubi Tienes que tirar justo desde aquí Yo te aviso que tengo un poco de que con el fútbol Desde aquí sí. eh. Si quieres, sin, sin, sin chanclas Que yo creo que va a ser más fácil No, bro. Ah <risa> Bro, mucha ver, este <ríe> Me toca, ¿vale? Claro, porque él sabe de fútbol y yo no. No, no, no. Voy a, a Bastante, busco un plano guapo. Ahí está. ¿Vale? Una cera, una cera, chicos. Bro, qué locura. Pero, literalmente, Jaime sabe que mejor que yo en el fútbol y me ha puesto a jugar un reto de fútbol contra él. Es como si yo le ponga a jugar un reto de Fortnite <ríe> Me Me riendo <arrebiento. ríe> Ruby, segundo tiro. Lo he grabado, Ruby. <ríe> Sí? Bowling. Bowling. Bowling. Repite, repite, repite. <ríe> Puede ser, pero yo lo daría plan no. sin chanclas y así en plan pim. Pimba. ¡Oh, oh palo chicos! El palo salva. Repite, repite, sí, sí. Okay. ¡No, Rubi! A veces, no siempre También os llego, yo creo que con una pelota más grande sería más fácil. Pero al tener esta pelota pues se complica un poco encima a que. A ver, está el... a la altura de la botella. Sí, preparo. Vale, chicos, este tiro con 100.000 Vamos, uno de tres. Bueno, uno de uno, perdón. A ver si vamos de dos. Vale. ¡No! ¡Al palo, al palo chicos! Ah. Ya os digo, yo gritaría, pero es que estoy en la garganta a punto de morir, entonces no puedo. Sí, sí, chicos, rubi está crítico. Criticona Dos dedos Pero qué locura, bro Bro Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado <risa> Y sabes que tienes que meter... Bueno, ¿cuántos te quedan? Uno, ¿no? Te queda uno Bro Hostia, bro. ¿entonces he perdido ya? Inténtalo ahora Vale, mira Si metes este, te lo juro, si metes este me ganas Y yo no meto el siguiente si no, Vale Si metes este y yo no meto el siguiente me ganas Vamos para allá Rubí tú me piensas que algo... ahora mismo... Piensa que ahora mismo Ruby es Cristiano Ronaldo en el Atleti. Una coña. ¿Qué? <risa> La gente confía en ti. La gente va a dejar 5.000 likes si metes esto. ¿Qué? A ver, mira, yo es que si chuta, si chuta haría así. ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Si ahora fallas, te lo juro has dicho ganar de no empate? Lo he dicho, lo he dicho. Vale, toma Ruiz, Vale, pillo sí. la cámara. Iba aquí de bueno, de Neymar Junior y se ha quedado. Eso, iba de Cristiana y se ha quedado en. En yo que sé. En Cristiana. Sí, os lo juro, si meto, le. Te empato te gano. Si metes. Ah, si te empato, creo que. Te... No, si metes, ganas. Si te ganas. No me lo creo, chicos. No, nah, chicos, Rubí me ha ganado. Sí, chicos, un día más que ha demostrado que Ruby en el fútbol es buenísimo. <ríe> Qué cabrón. Bueno, chavales, eh, sigamos con el siguiente concursante. Vale, chicos. Siguiente concursante. Yo soy Flex Motherfucking Go. Eh, es que tengo que concursar, bro. Bro, he puesto una portería fuera, en la cual si metes tres goles me ganas. Repite la entrada y dice: Siguiente concursante, Cristiano Ronaldo. Chicos, siguiente concursante. ¡Sí! ¡Madre mía! <risa> ¡Sí! Chicos, siguiente concursante. Solo te digo que Ruby me ha ganado. Solo te digo eso. ¿En serio? Porque, a ver, íbamos 2-0 y en el momento en que ah, he No digas no esas cosas, bro. Te ha ganado. Y ya está. Sí, chicos, me ha ganado Ruby. Ruby que no juega al fútbol. Yo que me encanta el fútbol. Ruby me ha reventado el culo. Y ya está, chicos, para casa. Bueno, Plex, pues cuando estés listo, baja que tengo la portería preparada para hacer un 3 goles. Y quien meta los 3 gana. Música Vale chicos, aprovechando que Plex está distraído, voy a aprovechar para robarle su objeto más preciado no, Vamos a robarle su objeto más preciado que yo, que voy a cogerle en algún sitio para que no se entere vale, yo creo que si no entra en mi habitación no se va a fijar, va aquí y la tapamos con esto, perfecto vamos a la habitación de Ruby, Ruby está ahí comiendo y vamos a entrar a su habitación así que nos vean joder creo que a saber si nos ha visto o no, pero yo creo que no. Vale, ¿qué podemos cogerle a Ruby? Que le importe un montón. A ver, el portátil puede ser una cosa de ellas, pero yo creo que no le tiene tanto aprecio como a Thanos. Nah, chicos, Thanos no, no, es una figurita, es una figurita, chicos. Es el libro de ataque, el libro de Plex. ¡Holo, holo, holo, holo! Esto me puede rentar un montón, bro. No está conectado, perfecto, no está conectado, así que podemos quitarlo sin miedo. cable, el cable no lo quiero Pero esto sí O sea, vamos a coger esta cosa Que es como muy rara Vamos a robarla para venderla Vamos a abrir. ¿Qué estaréis diciendo? Pero juegas con ellos al fútbol y ahora les robas Sí, chicos, soy así Vale, vamos a dejarla aquí Nos piramos de aquí ya Vale, voy a cerrar mi habitación perfectamente Para que nadie piense Y ya está Y vamos a supuestamente a poner a la mente Y decirse a Rubi nos vemos. Vale, chicos Después de un tiempo Ya tengo comprador si sí, se lo voy a decir a Rubi. Hostia, Ruby te pillo comiendo un poquito de sopita No estoy comiendo sopa Es como estoy comiendo sopa Pues, bro, que hoy me apetecía en plan ganar un poco de dinero Hostia, así se muere Lo que te digo, que a mí me apetecía ganar un poquito de dinero Y he decidido, pues, vender unas cosas vuestras ¿Cómo de vuestro. La... Sí, tuya, tuya ¿Qué va? Sí, sí, sí no... Pero, si adivinas qué es, te la devolveré y ya está No, no, pero, pero es tonto ¿Qué has, <risa> O sea, ¿que has vendido algo mío? Está a punto de venderse, o sea, en nada vendrá el tío y se ¿Y lo llevará no, no. Hombre, claro, para eso, en plan, yo qué sé Renta no, faltaba perrillas para la compra y he dicho claro, pero me estás diciendo que cuándo me has cogido Eso tendrás que averiguar tú Intenta saber pero, qué ¿sabes? es ¿saben que llevo unos días, he estado, eh, yo tengo un confío Pero no tengo imaginas, pero no me impites a... Molestar de esta manera ahora ¿no? porque en plan Pero tú piensas en plan, que es algo que te importa mucho Entonces lo vendo y me quedo con el lavasta ¿sabes? En plan, así de chill Bueno, Rubi, cuando sepas lo que te he robado me avisas Si no me avisas no, no, dímelo, bro, no me quiero Si no la me la avisas, si no me avisas Lo tendré que vender ¿Me vas a hacer levantar en serio? ¿Para <ríe> qué? ¿Para qué te quieres levantar? No. Cuando mientes, se vale, entra a tu habitación Y verás que no hay nada bueno, te dejo comer, te dejo comer. Y cuando lo venda, cuando lo venda, dirás, ¿Qué coño. Dime qué te puede llegar a faltar, qué te importe. Lo he pensado en importar, pero sí. es, es pasarse. Pero es que como me he aprendido algo... Ahora me, mira, me río por no pero me río muy en serio. Me voy a cambiar. Me está, está todo, cascos. ¿En serio? ¿Ese cable de qué es? La bola La bola ¿Dónde está? Dame la llave No, bro la bola, <risa> Es para mí, bro ¡Chavales! Tí? ¡Chavales! ¡Que viene! Fuera, coño, fuera, coño, chavales No la puedo vender No la puedo vender me no, bro, aquí? no, bro Corta, corta in -po, in -po, in -po. No me, lo, me han cerrado, chicos ¿Ahora qué hago? Me está encerrando, No me lo puedo creer No me lo puedo creer eso, Esa cabra de verdad, bro Le tengo que decir que es una broma es una broma, bro, es una broma. Que es una broma, te la doy. Es una broma, bro. No puede ni abrir. Bro, que es una broma. Bro, es una broma. Que bro? ¿Qué es... ¿Qué sí, que es una broma, te la doy, te la doy. Que no? no está aquí, bro. ¿Dónde está? Está en mi habitación, ahora te la doy. Pues ábreme, perro. Hola. <risa> Hola. Hola, Espera, que estamos grabando. Vale. ¿Cuánto tardáis? 20 minutos así. Menos mal que me abre, chicos. Un rubi, bro. No te piques, pero... No, no... Tío, rubi, que te la doy, coño, cabrón Bájala, ya ¿Qué te da abajo? tío <risa> Puto rubi, tío, se pone muy, muy loco, bro Vale, voy a no decir nada porque Plex está aquí Y a él le he la máscara, chavales Que vale mucho Vale, vamos a coger la bola de rubi y se la vamos a dar ya Porque... Casi me mata Bueno chicos, vamos a dejar por aquí la bola Ahora se la conectaremos Bueno, la tenía, se va a dejar como la tenía Queda sin conectar porque supongo que no querría gastarla Pero Es por aquí La tenía conectada aquí Bueno y esto supongo que lo querrá reconectar Entonces Se la voy a dejar aquí Es ¿Verdad? Una cosa, en plan, ¿te importaría que yo cogiera una cosa tuya y la vendiera para ganarme un dinerillo? Me importaría, <risa> ¿Y si es algo que es muy valioso para ti? ¿Te importaría? ¿Tonto? ¿O okay. qué? <risa> claro Pues lo siento, bro, pero ya lo he hecho En plan, plan yo qué sé, en plan, he pensado, el ordenador, nada pero estabas con el ordenador y he dicho, no puedo He dicho, los astros me rentan, pero estabas aquí He dicho, vamos, básicamente, no es nada de esto, así pero que no sea. te rayes tanto Pero es algo, pues, que te importa, ¿sabes? Espérate que no estoy entendiendo nada, a ver. Estás diciendo que me han vendido algo mío. Sí, sí, en plan, está vendido ya. O sea, está vendido. plan. Saber que no. Te encanta, me te encanta. A, me, lo decir, me lo vas a decir. No, no, no. Busca, busca, busca, busca. Es que no voy a buscar, bro. Que no. <ríe> es que, bro. Me da mucha risa, bro, porque sois como mis perritos, tío. A buscar y ya. Dímelo. Yo solo te doy una Dímelo. pista. Está por ahí. Dímelo, bro. Flex, flex, flex. Ahí no está, ahí no está. Frío, frío, bro No, no, no, imposible. Imposible. Pero, que no, bro, que no. Para, para, para, para, vale, vale, vale, vale, vale. Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Bro. Es que eso no vale, bro. Vale, te lo digo. Te he vendido. no me dispares, no me dispares. Está a punto de venderse. Así que no me dispares. Ajá. Párate, Flex, párate, párate que duele. Que ya me disparaste una vez. Vale. He vendido. O está por vender, está por vender Tu careta de Iron Man <risa> Depárate, No, ¿no? está por vender, cancela <risa> Vale, cancela si paras, si no me disparas, cancelo Cancela, ¿dónde está la caneta? Está escondida. vale, para afuera No me dispare, bro, porque me duele, bro <risa> para, para, para, no me dispare, no me dispare, no me dispare Para, para, para ¿Y dónde está? Qué locura, chavales, es que no puedo hacer nada Se tengo que dar, bro, porque eso es una locura, bro Ay, ah, ¿a quién coño le ibas a vender mi careta? <risa> a Ruby. Sí, has traicionado a los Vengadores. Párate, párate. No, me disparé, no me dispares. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Dios! la trinchera! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! La traición a los Vengadores se paga con la no voy a coger otra arma porque si no, esto es un tiroteo aquí en medio. Bueno, chavales, después del videazo de hoy, porque ha sido una locura, hemos jugado al fútbol un concurso de tres penaltis cada uno. Le hemos robado a Ruby y a Plex sus cosas más valiosas, las hemos vendido. ¡Para, para, para! Y nada, al final, pues se la he dado porque obviamente no quiero morir tiroteado. Ruby, si tuviera armas, me la podía sacar más fácil. Lo que no sabes es que ahora te he robado yo una cosa. ¿Qué me has robado? Te he robado una cosa que creo que es el triple importante de lo que me habías quitado tú para mí. Pero para ti. ¿Cómo? Bro, no te lo voy a decir. Ya lo descubrí. Lo echarás en falta. ¿Qué coño, bro? ¿Para no?